<risa> Oiga lo que le voy a decir, la lluvia no daña mi fiesta. ¿eh? Ajá, y además no. de eso, si usted va para la playa a, a, a bañarse, ¿por qué le tiene miedo a mojarse en el camino? Cuando uno se da una mojar, grande un peligroso. Porque entonces tú dices, me dio un. Una moda grande. Yo sí, ¿sí? de... me encanta bañarme sí. en el aguacero también, a mí, me. amor. Ay, sí, mi amor. Mira, mira, y, mira. ¿y para qué eso son esas salvavidas? Para nadar. Ah. Oiga claro. <risa> claro. claro. claro. lo que le voy a decir: el coro está en que este pasadilla es para que todo el mundo aporte algo. O sea, no, una, un, una, un, de un traje de fiesta. Claro, mm. un traje. Entonces, eh, ¿tú qué vas a llevar? Bueno, tú sabes, yo voy a llevar un poterrón porque hay que beber. Llevo de, sí. lo de los galones, oíste. Lo no, de los comparones. Lo que son un eh. barrigoncito como William. Me parecen <risa> a ti. ¿Y tú? Unos camarones dominicanos, mi amor. ¿Camarones dominicanos? ¡Epa! Sí, unos coditos, corazón. Ah, oye, esa. Mañana no, es pero es por, hay que tú, hay que por eso hay que tú es la cosa. <risa> ¿eh? Sí es? es. ¿Y, y tú, pero corazón no, te va a llevar? La boca. ¿Eh? ¡Qué bella! ¿eh? ¡Qué, qué lindo! No, la suerte es que ella se llena con una pequeña. Porque si no, con una cucharita. Dime tú. Bueno, lindo, como me ha ido muy bien esta semana y cobré ayer, voy a llevar un negro. Esa es la mía. Va a llevar un wiki. No, es mi novio, Sasá. Que tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes pensado que puedan confundir ya. ¿Eh? No. ¿Con qué? Ahora, se hace novio tuyo? Sí, sí. Oye, Oye salió, el... óyeme, la nueva vino dispuesta a pegarse, porque ya se Oye. empató con Sasa ay, <risa> ay, <risa> ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ay Ah, mujer tetanuda, ¿qué te está pasando? <risa> te está poniendo vieja. Yeah. Ah, yeah, hey, hey, <risa> yo me veo pequeña, ¿qué lo que? ¿Están bien ustedes? ¿En qué tal? Aquí en Coro. Aquí en Coro, ¿En coro? tú sabes, vamos lindo. Para vamos vamos para la playa. Y... Esto parece, <risa> <así. risa> <Entonces, risa> parece un signo de interrogación. así. Parece un signo de interrogación así. ¿En qué están que, ustedes? Eh, estamos tranquilos aquí planificando el viajecito para la playa. Ya ¿Es pues, para mañana, no un... es la domingo? Claro, después claro, cuadrado. Acá no nos vamos? Eh... Está todo cuadradito para irnos para los cuadritos, oye, cuadradito para irnos para los cuadritos. <risa> señores, señores, <risa> lo que le tengo, vamos a invitar a Raúl. ¿Eh? ¿A que Raúl ¿Eh? Raúl es el amigo de nosotros, el padre de sí, nosotros. ¡Tiene dinero! ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes ¡Dinero! Tiene no, dinero para que qué? Mira, tiene que dejarme hablar. Los malditos caraos que se están cayendo todos estos días porque está lloviendo y todo. ¡No! ¡Raúl! Me río con la. <risa> ¿Cómo me río? Me río de Janeiro. ¿Cómo? Que se ¿Cómo? está cayendo los carajos, que Raúl lo que hace carajo, que qué cuarto. ¿Qué dinero raíz? podemos tener de Raúl dinero. Raúl está dando los cuartos así como si no fueran de él. ¿Qué? ¿Qué? ¿A, ¿A, qué, que sí? ¿A, qué ¿A qué vieja trastó? ¿A qué vieja trato? Raúl tiene más cuartos que el carajo. ¿Qué? ¿A qué ¿Y el no, con... carajo? Raúl da mucho dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso, ¿y, eso, ¿y, que Raúl, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. ustedes saben qué está Raúl? ¿Qué? ¿Qué? ¿En, qué está? ¿Ah? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Raúl tiene el chipeo. No, no. Entonces, no implique no, no, no, no, no, no. el Raúl para no, no, no. Mira, ya nosotros en este grupo, incluso nos hemos ido desentrando. Ya la portera incluso borró el número del, del gordo oro. Sí, claro. O sea, que, no, vayan, aquí no que queremos muy problema. Sí, oye, claro. claro. sí. el, el, el, el, el gordo oro es de lo bueno. Eso es mi padre. No, no, no, no, es de lo bueno. Eso es de lo bueno. Pero fue cuestionado. Igual que el regidor Vinicio Vinicio Aquino es de lo bueno. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Raúl está dando cuánto con el nombre, yo le voy a coger lo mío. No, así no. Si la él me yo no eso no, no, no, es no caso, nada. No, no, no, no. no, no, no, no, no, no. no, no ¡Eh, hey, muchachos! ¡No lo, hey, no lo no, no, para! ¡Eso no es lo hey, mío! ¡Eh, hey, que lo que es! ¡Qué hermano! ¡Eso es lo que mío! ¡Eso es de lo mío! Eso es lo mío. Yo me voy a devolver, yo me voy a devolver. No se devuelva, no se devuelva. No me devuelva. No, no, no. Señor, coja dinero. Dinero vida, mal dinero malavido. dinero mal ¿cómo que dinero? Oye, ¿Qué es lo que pasa? No, eh. no. ¿Para dónde, para dónde el coro? Hoy, mañana, nos vamos todos para la playa. No, no, no, no, no. No, no, Oye, oye, Si ese tipo va, yo me devuelvo. Yo me no, devuelvo. De no me incluya, oye, oye. Date un momentito, espérate un momentito. Yo soy demasiada, Date un momentito. Date un momentito. Date un momentito. Oye, El tipo está bien. ¿Cómo que está bien? Franky, venga a al favor. Venga acá, Franky. Venga acá, Ese amigo no se ve acá. Ese amigo no se ¡Ey, mi hermano. Eh, eh, eh, hasta Frank cogió cuarto del chipeo de él no, Amigo sí, ¿eh? claro. mío. y el que lee no, no, la noticia no. también cogió cuarto del no, no chipeo no, que subir un mueble vamos yo Yo tengo paz. Yo tengo una cosita, no tengo. Tengo una cosita, no. ¿Qué vamos en orden. Semana Santa está muy cerca y yo quiero estar en paz. oye lo que tú voy a claro. Voy a llamar a la policía. ¿Eh? ¿Cómo a llamas a, ¿Sí? a, a la policía. Llama a la policía que la llame, que la llame. ¿Eh? ¡Que la llame? ¿Por qué no ha cuarto él? La ya la pero, pero, pero espérate. ¿Eh? ¿Eh? No seas así, mi niño. Que la llame, pero, ¿tú no ¿Tú tienes, tienes el número 911? Bueno. El 911 y el 911. Ella aparece al ¿sí? 9. Vamos para Boca Chica, sí o no. Vamos a ver. Aguanta, que usted no va a conocer. Por el 911 ¿por qué 911? ¿Y ahora que no te acuerdas que era así? Ahora que no te acuerdas. ¿La policía? Nada lo que tú quieras, verdad que está... ¿Ahí Tú eres mi hermano. ¿Hay policía de el policía No, no, Jesús. Sí, no, no, aquí en Los Prados. ¿Entonces no, no. Una unidad, no. Mande una patrulla. Sí. Todo el dinero no se coge, mi amor. No, yo, no, yo se lo cojo. Tengo paz. No se lo cojo. Y no quiero mortificarme. No ni se bajos, para, Vamos para, para la playa. Vaya, Mira, vaya, vaya, sí. vaya, no le colisiono. aquí, hermano, estoy aquí. Voy a resolver. Buenas tardes, ciudadanos. Señorita, buenas. Buena. pase para acá. Soy un llamado aquí. Venga acá. Venga acá, mire, militar. Yo tengo miedo. Pero ¿por qué me presidente de la República? Vamos tu pompletito, tu pompletito. Solo tu tu y dice que Abinader no dijo que la policía estaba mejorando. Ay, ay. Sí, pero estamos feos con la policía sí. así. Da, déjame, déjame, Mire, güey, venga, comando, mío. comando, fui yo el llamado o sea, llamé. me sea, no a la de Vecinos, venga acá, venga. Gran cosa. Sí, Dígame. usted. Mire, eh, venga, venga acá. Sí. ¿Qué le sí. ¿Y cuál es el secreto? Sí. ¿Y cuál es? ¿Y cuál sí. es el secreto? Porque es que tú te porque tú tienes mucho dinero. y cosas extrañas, ¿no es verdad? Y este amigo de nosotros está trayendo a este para que contamine el grupo. Ese señor... Está en el malo paso. Sí, él es chipero. Y amigo mío, y tomé? El, sí, amigo, amigo mío, yo te Yo Tú eres chipero. A ti se te olvida que hay una <muchas> justicia independiente ahora. Y él independiente. Va a caer ¿Y un gancho. Va claro. a caer un gancho. ¿Sí? Entonces, mire, proceda usted hacer una infección hay que hay, hay cosas raras cómo que, que hay cosas sí. raras que uh -huh. es, es, yo ando con lo mío yo ando con lo mío Oye, usted como que es? la, ¿La que? Sí, abre, abre, abre, abre el bulto, el bulto. Pero, abre el bulto no, abre el no, bulto abre el bulto mire, mire, mire, saque la, mire, la computadora pero que computadora mire, mire que computadora mire y no dice que es un chip no, míralo ahí. Sí, yo soy lo chipeo? Claro, yo soy ah, pues chipero. ¿Puedes sacar el computador entonces? No, maestro, que yo esté equivocado. Mire, yo soy chipero, mire. Él de que es chipero, él estuvo ahí. Chipero. ¡Eso es la gana, el robo. Dame el tiro, el robo. Dame el tiro, el tiro. No, mangel, chipero, me chipero. Me no, me no, mi papá, mi papá. Ay, pármelo, no, no, hay que no, para ni no, ninguno.